El viejito que es vendedor ambulante, que yo lo encuentro en todos los parques, de Bonais, siempre venden Bonais, no sé por qué. Bonais, y entonces ese viejito, 75 años, a veces bajo el sol, la mayoría de las veces bajo la lluvia ahora, ¿y acaso no tenía un derecho a la pensión? Ese tipo de persona que ya no puede trabajar realmente que debió haber trabajado toda la vida, seguro que era un campesino, seguro que cultivó papas. seguro que cultivó café en otras regiones, que le entregó al país unas riquezas. En el caso de los cafeteros casi todo el siglo XX, la sociedad colombiana y el Estado colombiano y la nación colombiana se construyó sobre la base del trabajo de la gente que ¿Cuántos pensionados del café hay de un Yo siempre en campaña preguntaba porque a cien plazas, yo hacía la pregunta, en algún lado sale alguien que diga yo, Y no encontré ni uno. ¿Cómo se puede explicar que un grupo de la población bastante grande, familias enteras cultivando las montañas, sembrando café, exportando ese café? 5 mil millones de dólares cada año con lo cual se hacían grandes empresas como Avianca, Contejero y otras de ese entonces el Banco Cafetero por ejemplo, la flota mercante gran colombiana me acuerdo que fue uno de los debates que hice en el Congreso hoy uno solo de esos campesinos no tenga pensión después que le entregó al país centenares de miles de millones de dólares y construyó esa población la república de ¿Soy una injusticia?